Yo soy Adri y les traigo las recomendaciones de conciertos que no se deben de perder. No se deben de perder por el mundo esta banda inglesa que se llama Vacins que viene de la Ciudad de México a presentarse al Pepsi Center, de verdad. Traen un muy buen disco, así que, bye. En octubre y lo iniciamos con Nick fan de Vacins que también vienen a la Ciudad de México al Pepsi Center, uno de los conciertos más emotivos que se te puedan tener. Y con un maravilloso show, Agua Torina regresa a la Ciudad de México después de haberse presentado en el Vive Latino y cierran la gira en esta ciudad. Si consiguieron boletos, qué afortunados En noviembre viene una banda muy querida por nosotros con dos fechas al Metropolitan, ellos son pixies presentando el surf Rosa. Ese, definitivamente no se lo pueden perder si es que consiguieron boletos. Más tradición cada año en Corona Capital que trae gente como Chemical Brothers como Robbie Williams, Nine Inch Nails tampoco se lo deben de perder y se pone bastante bien Y bueno, en noviembre regresa también Morris a la Ciudad de México al Auditorio Nacional que también creo que es un sold out de verdad, no solo eran un gran espectáculo y sobre todo muy emotivo con canciones de Smiths y con canciones también que son estas. Y ya casi para cerrar el año, entre noviembre y diciembre regresa también a la Ciudad de México Roger Waters con un gran show que obviamente no se pueden perder, todos sus grandes éxitos también como solista y con Pink Floyd. Y bueno, estos son algunos de los conciertos de para ya casi cerrar el 2018. Si tienen alguna recomendación la pueden poner en sus redes sociales y también darle follow y manita arriba.